Leñe que mi guía. Rápido. No, Lento nomás. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, cadena, cadena, por cadena, por favor, cadena. cadena.